Lisa cantó ante la justicia por Natacha. La cantante de Bandana habló sobre la relación entre la modelo y el empresario paraguayo Belaztiki Duarte. La artista se descompensó mientras brindaba su testimonio. Lisa Vera, cantante del grupo Bandana, declaró como testigo ante los fiscales que investigan la muerte de Natacha Haidt en un salón de eventos de la localidad bonaerense de Benavidez. Vera aportó información sobre el vínculo laboral entre la víctima y el empresario paraguayo Jesús y Duarte 47. Que la acompañó al lugar del hecho y que ahora está detenido por falso testimonio. Una versión periodística no confirmada por la investigación señala que y Duarte sería vecino del country donde vive uno de los violadores denunciados por Hyde. La citación de Vera tuvo como objeto indagar sobre la relación laboral que el hombre había entablado con Haití que motivó la reunión en el Salón Sanadú. Al parecer, la cantante de Bandana participó con Haití Velaztiki de un encuentro previo en el que se gestó la idea de una reunión de negocios con el dueño del Salón de Sanadú. Gonzalo Rigoni, 45, luego testigo de la muerte de Hyde. Natacha, Belaztiki y Vera pasaron juntos el cumpleaños de esta última el 31 de enero último y también el 14 de febrero. Día de San Valentín.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 Nada de eso es cierto. Los fiscales se reunieron con los peritos oficiales y de parte para definir las fechas de las pericias pendientes en el marco de la causa, que se realizarán en los laboratorios y la asesoría pericial del Ministerio Público Fiscal. Los estudios pendientes son los toxicológicos. Que se realizarán sobre las muestras de sangre y orina de Haití de los cinco testigos que estaban en el Salón Sanadú de Benavidez cuando murió?. Y los anatomopatológicos, sobre los tejidos y vísceras extraídas de la autopsia para confirmar la causa de muerte. También restan los peritajes genéticos, en los que se analizarán los hisopados tomados a la víctima debajo de las uñas y en la zona genital. En este caso para ver si hay semen, y buscarán ADN en muestras levantadas de distintos objetos obtenidos en la escena, como vasos y colillas de cigarrillos. Además continúan analizando las imágenes tomadas por las 12 cámaras de seguridad instaladas en el salón de eventos Sanadu con el fin de reconstruir los movimientos de Hyde previos a su muerte. La única que muestra a Haidt en una supuesta maniobra de ingesta de cocaína es la cámara número 10. que alcanzó a registrar la agachada sobre una mesada de la antesala del baño que hay en la planta alta de ese salón y que está junto a la habitación donde luego murió. El emotivo mensaje de la hija de Natasha Haidt, sé que estás ahí, lo puedo sentir. Antonella Olivera sigue conmocionada por la repentina muerte de su madre y comparte cada recuerdo o reflexión en sus redes sociales. Natacha Hyde falleció el sábado pasado en Villa Lañata, en el interior de un salón de fiestas llamado Sanadu. En medio de la investigación para esclarecer su deceso, quienes más sufren son sus dos hijos, Valentino y Antonella. En las redes sociales la hija de 20 años expresa y comparte sus recuerdos y su angustia por la ausencia de Natacha. Un nuevo mensaje de Antonella en Instagram conmovió a todos por la carga emotiva de la foto y sus palabras. Otra mariposa se posó hoy en tu balcón y falleció. Sé que estás ahí, lo puedo sentir, escribió junto a la imagen donde se le ve sosteniendo el insecto en su mano. Ex jefe de la Bonaerense, perito de la familia de Natacha Haidt. Daniel Salcedo fue superintendente de la policía científica y participó de casos resonantes como el asesinato de Axel Bloomberg, el robo del siglo. El triple crimen de general Rodríguez y la muerte de Alberto Nisman. Un ex jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo. Se presentó este martes como perito de parte de la familia de Natacha Haidt en la causa que investiga su muerte ocurrida el sábado último en el Salón de Eventos Sanadú de Benavidez, informaron fuentes judiciales. Vamos a colaborar con la fiscalía que viene haciendo un buen trabajo, ayudando a llegar a la verdad científicamente demostrable. Dijo a Salcedo, quien es licenciado en criminalística y en ese rubro hizo su carrera en la policía de la provincia de Buenos Aires. Entre 2002 y 2007 fue superintendente de policía científica y de 2007 a 2009 llegó a ser el jefe de toda la fuerza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 Se sumó como perito de parte de la querella de la familia del fiscal federal Alberto Nisman, donde avaló la hipótesis de un homicidio.